El miedo anda por todos lados. Vivimos en una sociedad llena de miedo y vamos por la vida y vamos cachando estos miedos, nos vamos contagiando estos miedos. De hecho, desde la infancia eh, hemos aprendido uh, sobre estos miedos y sobre todo ahora con la pandemia, pues los miedos se acumulan y es miedo, economía, no tener dinero, miedo a enfermarme, miedo a que fallezca un ser querido y podemos pasarla muy mal, como ...con una computadora que se llena de nuestros virus y ya no está funcionando adecuadamente cuando la computadora se llena de, de, de los virus. Sin embargo, nosotros podemos aplicar un antivirus a estos miedos. Nosotros podemos reprogramar miedos e inseguridades, como cualquier otra emoción... ...bajo unos pasos específicos y poder reprogramarlo en confianza, autoestima, seguridad en ti mismo que te va a permitir trabajar otra vez adecuadamente, que te va a permitir vivir mejor, disfrutar más la vida, sentirte mejor contigo mismo, sentirte capaz de enfrentar cualquier reto que la vida te ponga enfrente, que puedas sentir merecedor de lo que tú desees. Te invito a conocer cómo realizar esta metodología basada en el curso 1 de Simiología de la Vida Cotidiana, el conocimiento de uno mismo, donde esta sesión introductoria te la regalo, es gratuita, quiero que lo conozcas, para que tú entres y aprendas cómo se puede hacer esta reprogramación paso a paso de tus miedos y tus inseguridades y cómo poder reprogramarlos con este antivirus en confianza y autoestima, para que tú puedas tener la claridad de poder resolver lo resolvible, cuidarte lo más posible posible. Eh, proveer la mejor salud que tú puedas darte, querer a los demás, cuidar a los demás, eh, cuidar tu dinero, pero sin estarlo sufriendo. Porque como decimos en semiología, los problemas no son para sufrirse, los problemas son para resolverse. Pero el miedo nos evita resolver los problemas y nos hace estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero no tiene que ser así. Aprende a hacerlo como lo he hecho yo, como lo han hecho Miles de personas en semiología de la Vida Cotidiana y como yo he ayudado afortunadamente a cientos de personas a hacerlos con paso a paso en esta guía, en un grupo que te apoya, en un grupo de gente como tú que quiere mejorar y que, y que se pueda hacer de una forma efectiva, de una manera divertida, interesante y amorosa. Te invito este jueves 16 de diciembre a esta sesión introductoria gratuita ya sea a las 11 de la mañana o ya sea a las 7 de la noche. Solo tienes que registrarte en uno de estos dos enlaces para el Zoom. Ahí te veo. Enfrenta y trasciende tus miedos para que tú construyas tu propio bienestar.